señor presidente como cada viernes como cada lunes también nosotros tenemos este segmento como una forma de tener esa línea directa para desde esta tribuna pues decirle al presidente informarle al presidente hablar con el presidente de las diferentes situaciones que, afect que afectan y aquejan al país y especialmente a la familia dominicana verdad entonces en esta ocasión queremos señor presidente dar nuestra impresión sobre su discurso de ayer jueves 9 de diciembre señor presidente de antemano queremos agradecer las facilidades que nos da para podernos expresar a través de esta tribuna. Y también felicitarlo por su decisión de llegar a un acuerdo amigable, como usted bien dijo, con la empresa que tenía a cargo el peaje Sombra. Toda esa parte que usted explicó, señor presidente, lo vemos muy bien. La parte de que el país se va a ahorrar unos 120 millones de dólares en cuatro años, está muy bien. Tratar de buscar la forma de que el país asuma las responsabilidades de, de sus instituciones, también lo vemos muy bien. Pero, ¿qué sucede, señor presidente? Si, como bien usted dijo, ese contrato fue lesivo para la nación ¿por qué no se llaman a capítulo a las personas a los gobiernos que a la sazón firmaron ese acuerdo ¿por qué no se someten a la justicia a aquellas personas que de manera deliberada acordaron ese robo a la nación ese latrocinio a la nación y que de manera impune pasen desapercibido, señor presidente sabemos que la política de su gobierno en materia anticorrupción ha sido su principal bandera y nosotros desde aquí lo hemos apoyado y lo seguimos apoyando en esa dirección. Pero no es entendible, señor presidente, de que se llegue a un acuerdo con esa empresa sin buscar a los culpables de que ese contrato se firmara a sabiendas de que las condiciones contractuales perjudicaban o perjudican a nuestro país. Usted dijo anoche en su discurso, señor presidente, que se le pagarán 420 millones de dólares a esa empresa para que se vayan. Muy bien, qué bueno. Pero así nomás. Y el régimen de consecuencia que debe prevaler para que se aclare lo que se dio ahí, no va a someter a nadie a la justicia. No se va a buscar a los culpables, no importa del gobierno que sean. Esa parte, señor presidente, en esa forma, no estamos de acuerdo con usted. Saludamos, como dijimos en principio de este segmento, de que usted sacara del país a esos inversionistas, o sacaran de ese contrato a esos inversionistas. Muy bien, excelente. Pero, ¿dónde están aquellas personas que a través de ese contrato llevaron al país a una situación en términos económicos difíciles para toda esa zona o para todas esas personas que transitan por esa carretera. ¿Qué se va a hacer con eso, señor presidente? ¿Son intocables? ¿No se le puede llamar a las puertas a esos a quienes se le adjudicó ese contrato? Entonces, señor presidente, nosotros queremos alzar la voz desde esta tribuna para que el gobierno tome carta en ese asunto. Gracias, señor presidente, y a ustedes, como siempre, les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el lunes.